¿Qué va a hacer la agrupación vecinal de Bustar Viejo en el ayuntamiento si gana? La gente tiene que saber que, que las decisiones las vamos a tomar contando con su opinión, que el ayuntamiento es suyo. Uh -huh. Hay que escuchar a la gente, totalmente de acuerdo, sí. pero de manera real, sí. no simbólica, que, que no haya solo plenos municipales en los que no se tenga en cuenta la opinión de la gente, que se pongan en marcha plenos ciudadanos en los que Bustar Viejo tome la palabra. Claro que sí. Y luego también otra cosa es que se tiene que acabar eso de, de yo gobierno y tú eres la oposición. No sé si recuerdas en los años 80, en Andalucía, eh, la fuerza que ganó las elecciones en Córdoba eh, ofreció a otras formaciones políticas concejalías sin necesitarlo para gobernar. Me parece un método distinto sí. y, bueno, pues para poder trabajar juntos. Sí, sí. ¿Y eso no restaría transparencia ante la gente? Es que la transparencia es básica. Todo lo que hagamos tiene que ser público. Y nada de políticas a toro pasado. La gente tiene que saber lo que hacemos antes, ah. durante y después de hacer. Sí. Claro, claro. Eh, las alcaldías, las concejalías, eh, todo lo que hagamos, absolutamente todo, tiene que ser clarito y que todo el mundo lo entienda. Y, sobre todo, con los presupuestos. La gente tiene que saber cómo está la deuda. Eso es un tema fundamental, porque con la deuda que tenemos, ¿cómo vamos a, a pagar todo lo que queremos hacer? Hola chicos, buenas tardes. Tiempo. Hola, ¿Cómo? vamos a mirar las cosas aquí. Te... No Venga. Venga, hasta luego. Lo que ahora. no puede ser es que en Buster Viejo no se haga nada si no viene dinero de la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Hay que buscar fondos donde sea. En la Unión Europea, fondos para desarrollo agrario, ...fondos para desarrollo del turismo rural... Sí, sí, sí, está clarísimo. Mira, no se le puede poner puertas al campo. Y vale, la deuda está ahí. Es que está ahí, nadie lo puede negar. Pero si pensamos bien en Bustar Viejo... ...seguro que es un pueblo que genera más ganancias que pérdidas. Es cuestión de sacarle el potencial que tiene el pueblo, que, es, que lo tiene. En comercio, en hostelería, en naturaleza, en cultura, arte... Sí, ¿y ahora que hablas de, de cultura? ¿Cómo se puede definir la cultura bustareña? Sí, si es que lo maravilloso que tenemos en Viejo es que podemos aunar lo tradicional y lo, y lo moderno. Tenemos un montón de artistas, unas tradiciones preciosas que no podemos perder y, y bueno, pues es que esa es nuestra cultura. Sí. Claro, no dejar de mirar hacia adelante, pero sin dejar de lado al pueblo, porque tenemos cantidad de sitios susceptibles de ser espacios culturales. Sí, y meter a todo el vecindario en el proceso. Apoyar a las asociaciones culturales y artísticas, pero implicar también a los particulares, uh -huh. a los hosteleros, a los comerciantes. O sea, la idea es que el bien cultural de Bustar Viejo se ensanche lo más posible. Es nuestra riqueza es la diversidad. Claro. Si somos capaces de trabajar unidos, codo con codo, dentro de esa diversidad, uh -huh. este pueblo lo sacamos adelante, pero de todas, todas. Pero de todas, todas. Uh -huh. <risa> parece que sigamos? Venga, va. venga, venga, vamos adelante. Nos quedamos en convivencia y estabas... Un ayuntamiento abierto y participativo para toda la ciudadanía bostareña. Un ayuntamiento en el que la diversidad de sus habitantes es su caudal, su voz, su futuro y su patrimonio.